Sí, bueno, muy buenos días para ustedes. Arrancamos este lunes poniendo, obviamente, en funcionamiento las becas de transporte y las becas de conectividad. Eh, es importante destacar que hemos visitado los departamentos de la provincia, inscribiendo a los jóvenes para que ninguno se quede sin esta posibilidad. Pero además, hoy en la mañana, el gobernador incrementó el monto de inversión y además amplió la posibilidad de que jóvenes estudiantes del sector secundario que están iniciando, que son aquellos chicos entre 12 y 15 años, también puedan ser parte del programa de becas, habilitando 5.000 becas para este sector, que a partir de mañana van a estar los formularios de inscripción en la página oficial de la Dirección de Juventudes. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Aproximadamente hasta mediados del mes que viene, vamos a estar seguramente anunciándolo, estamos eh, armando todo lo que es el esquema de inscripción, pero aproximadamente entre dos semanas, dos semanas y media, tarda el formulario de inscripción para aquellos chicos que todavía no lo hicieron. ¿Los requisitos? Los requisitos son obviamente tener la edad, entre 12 y 15 años, de, tienen que estar cursando, tienen que presentar certificado de regularidad y el grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos vitales y móviles, puede ser del sector público o privado, pero bueno, el chico tiene que estar estudiando y ser obviamente la provincia de San Juan.